disfrutando, tío, estoy disfrutando <risa> disfrutando, eh, igual es que, súper feliz con mi musiquilla que no sé si la va a cantar bueno, creo que no, pero bueno bueno, vamos a meter una cuña publicitaria patrocinada por RT3 bueno, para la gente que esté buscando entrenador <risa> Aquí estoy yo Aquí estoy yo Si quieres lesionarte Vente a entrenar conmigo Bueno, a ver Me lesiono dos veces al año Vaya por delante eso Este año llevo una Me queda otra para finales Para después de septiembre-octubre De media Me lesiono dos veces Y es lo que hay Yo lo digo a los corredores Digo, a ver es suerte también Tenemos que apretar Tenemos que ir dándole Metiendo volumen De vez en cuando Metiendo alguna tirada Que demos más cañeta Pero claro Cada vez que damos más caña El volumen no suele lesionar Pero la caña sí suele lesionar Entonces hay que hacerlo con pinzas eso Con cuidado ¿Por qué? Porque no ganamos tiempo Si tú Por pasarte de, de velocidad te lesionas que has ganado, has ganado una mierda. Has ganado una mierda, luego estás es un mes que no puedes apretar. Final, lo comido por lo servido. Llegamos a mi parte guapísima con de caballo 2. Ya, esta es la, la floja. Esta luego la tendremos que subir. Fantástica. No vamos despacio, ¿eh? Como a veces habéis visto que bajo rápido, despacio, negociando con el talón bueno pues nada, que el que quiera venirse a entrenar conmigo estoy intentando ganarme la vida con eso así que, ya sabéis llevamos un año y medio de entrenador un año y medio más o menos principios del año 2018 así que el que quiera venirse ya sabe. y luego para la gente que tenga el problema que yo lo sé que todo el mundo lo piense Hostia, me espero a que empiece primero de mes para apuntarme no, tranquilos lo sabe todo Dios y lo podrá decir cualquier persona en las redes sociales cualquier persona que ha entrado conmigo que sabe que si se apunta a medio mes, cobro medio mes si se apunta que le... falta una semana para que se acabe el mes, no le cobro nada Esa semana es la semana gratis, no se cuenta si se apunta que lleva una semana pasado el mes ya entra al mes, le cobro tres semanas pues de verdad tranquilos por eso, que siempre yo sé que está el hándicap de Hostia que me apunto cuando empiece el primero de mes para no desperdiciar, no pagar No os preocupéis, eso va por días Que estás 20 días, son 20 días No os preocupéis por nada de eso, ¿vale? Ya está Que estás mes y medio, habrás pagado mes y medio Que estás dos meses y medio, habrás pagado dos meses y medio No vas a pagar tres Por eso tranquilo Y hay gente que a lo mejor ha tenido el problema de Hostia, mira que por mil razones se va a borrar y tiene el mes pagado y a lo mejor le queda una semana o dos todavía de, de mes y se borra por la razón que sea pues no hay ningún problema, se devuelve la parte correspondiente, o sea que por ahí tranquilos, no os preocupéis por eso, ¿verdad? Bueno, pues pues echar las cuñas publicitaria hay que comer hay que comer pues seguimos disfrutando Voy a ver a cuánto voy, que no lo tengo en pantalla: 12,2, 12,1, 12 por hora, 5 kilómetros, bajadito muy suave. Vale, en plano, más o menos iríamos a 11 por hora, 10,7, 10,8 por hora, que es 5,30, 5,40, algo así, en plano, que es para conservar que no castigue para nada el talón